Estás en Salud Radial, estamos abriendo el consultorio, pero este consultorio se abre con Emiliano Mayo y el doctor Miguel Ángel Coloma. Le damos la bienvenida, bueno, ya le dimos la bienvenida, es diste. la costumbre, ¿no? Otra bienvenida. Ya lo ¿no? pero bueno, bienvenida, nunca está más la bienvenida, doctor. <risa> no, no la... Tal cual, ¿cómo estás? <risa> es que yo te veo con la fuente, ¿viste? Sí. Esto de la comunicación tan importante, ¿no? Y más acá en el consultorio chequeando la fuente, chequeando la fuente hay un ruido de la manera en que se comunican sí, los sí. los partes diarios que no, sí. te, no te cuento ¿Se, se informa o se desinforma se quiere eh, mezclar todo o no, o quieren tratar de, de minimizar la situación yo no creo sé. que no son lo suficientemente claros yo no sé si es para no asustar a la población o porque ellos creen que informar así es lo correcto puede pasar eso, uh -huh. eh, pero la verdad que a mí muy claro no me queda, eh, haciendo números, viste, no me queda muy claro. Pero ¿por qué tenemos que sumar? Porque la gente está sumando y restando, eso es lo que no, no creo que no se debería hacer, ¿no? Sí. Poner a la gente a sumar a restar, eh, algo claro desde el vamos, la gente quiere saber los fallecidos, y es un respeto hacia la gente que falleció. Y no los en esta nombres, No los nombres. claro eso, sino la cantidad. La cantidad. Y para también saber cómo estamos, porque esta, este juego de colores que se ponen dentro de. Cada municipio lo, lo manifiesta de una manera diferente, ¿no? Pero estos juegos de colores, ahora sacar un poco la presión de la cantidad que vamos. Eh, contagiados, yo no sé si es bueno. Ahora yo pregunto, ¿no? Le queda la duda, esto hace que quede la duda. Yo pregunto esto, y capaz sí. que Miguel eso lo va a poder contestar. ¿No, sí. serí, no, ¿No sería lógico que todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, que en nuestro lugar, sí. eh, informe con un formato? O sea, no que, por ejemplo, Mar de Plata informe con un formato. Pinamar con uno jefe y con otro, la costa con otro, balcarce. Sí, con que otro. es muy difícil ponerse de acuerdo en esa... Porque cada municipio quiere destacar eh, a su manera y tiene su equipo de prensa. Eso es, llega a ser muy difícil de poder eh, comunicarse, pero... Pero la realidad es que, no sé, vamos a hablar con el doctor, le vamos claro. a dar la bienvenida, porque vamos a mí a me da, eh, me hace ruido estos cambios de, de la manera de informar, como que se pierde transparencia. ¿Será así doctor Miguel Ángel Coloma? Bienvenido. hola Buen día, Tarina. Buen día, Emiliano. ¿Cómo andas? Hola, Miguel. Buenas tardes. Sí, eh... no, no, no entiendo mucho lo que. Lo que están ahora ah, bueno, te informo, entonces. No, no, no, no, no. Porque cada localidad envía al... En un momento, cuando empezó todo esto, no voy a decir, vamos a hacer un poco de historia, pero cuando empezó todo esto, todas las muestras iban al malogrado. Sí. Bueno, se tardaba más porque, bueno, había que llevarlos hasta sí. allá, este, y bueno el proceso y, y después el cargado de los resultados digamos su tiempo claro. después se eh, distribuyó el tema de la de la verificación o de la determinación del de los resultados en varios lugares entonces de cada lugar este, obviamente eh, iba a ser más rápido llevando ¿sí? hasta el margen supuestamente eh, toda la información eh, se envía al lugar de donde provino de la muestra, pero también va a una central. En este caso va a una central en, en la provincia va al Ministerio de Salud, una sala de situación donde está, eh, los podemos ver por, a través de internet los resultados. eso por un lado, ahora cada lugar tiene la posibilidad de informarlo, no hay nada que, que se lo impida, claro, salvo que eh, de nombres y apellido cosa que no se debe hacer, no no no pero cambió no, pero si, cambió si la, la manera de informar, es eso es lo que por lo menos acá en Pinamar están cambiando la manera de informar, ya no se dice más la cantidad de casos totales esto, a nivel salud, vos como médico, ¿es correcto que, que la población no sepa o que tenga que estar sumando según lo dicho en, eh, o buscar más información? Porque, a ver, no es que no lo dicen, pero te dan una página como para que vos vayas e investigues si querés investigar, ¿no? En vez de darte en ese cuadro de información que venían haciéndolo. ¿Es sano eso que la gente no sepa la cantidad de contagiados que hay en su ciudad? O, a ver, la cantidad de contagiados? ¿O la cantidad que se contagió? ¿Y la cantidad que se. Que se o sea, que pasaron por ese tránsito y se curaron? O sea, vos estás hablando del de total de los que hubo. Claro, de los que hubo, no, de los que, claro. lo que hay. Claro. No, dale el total. Dale total. Yo te puedo decir vale. la manera en que se manejan actualmente y cómo se manejaban antes, ¿no? Claro, que porque cambió. Puede, puede confundir por un lado. Porque, a ver, decim, decímelo porque por ahí yo estoy pensando otra cosa. No, no. Eh, antes se informaba eh, Miguel, algo que ahora en la actualidad lo que se está informando son casos activos, los que están activos, ¿no? Eh, después, altas que se dieron en el día, pero no se dice los casos que dieron positivos en el día. A ver, no se dicen en la gráfica, que antes se decía, que se te dan una página web para que vos investigues más. Pero, por ejemplo, si te hablan del alta, que me parece algo en color verde, positivo, bueno, la gente se recupera pero los no la cantidad de altas que se dieron en total, sino las del día. No te dicen los contagiados en la gráfica, sí te dicen los casos en estudio y sí te dicen los aislados por contacto estrecho. ¿Qué es lo que estaría faltando? ¿Quién dio positivo en el día? ¿Y cuántos contagiados llevamos en su totalidad? ¿Qué antes te lo daban? Claro que te lo daban. Y los fallecidos, tampoco te dicen la cantidad de fallecidos que, que hay hasta el momento por COVID. Eh, a, ver, a ver, yo pregunto, está bien, esto solo lo mínimo, te dicen, casos activos en la actualidad. Eh, pero descuentan los que van, los que están en del alta. Entonces, viste, también eso te marea, no te dicen, no, no entendés bien cuántos son los casos que están. Después te llevan a que vos vayas a una página. Ahora, ¿esto es sano para la gente? Porque así simple vista está eh, se está viendo como que, eh, que no pasa nada. Mira, lo lógico, pienso yo, sería, bueno, hoy este, hubo, no sé, tantos contagiados, tantos que dieron positivo. Sí, hoy sí. hay otros que están activos es sí. cierto? bueno tienes que sumarle los que están activos más los que dieron hoy, vamos a ponerle 6 Sí. pero ya venías con eh, con 80 entonces tenés que sumar los 6 en 86 ahora eh, de esas eh, se curaron eh, otra columna de, de eso se curaron pero es que antes era era así Miguel ahora está como por, el, por, ese, por ese, eso es lo lógico ¿no? y, bueno, y es sano Ay, esa es mi pregunta no eh, vos como médico eh, dar esta información media como rebuscada que quizás yo tengo digo no la mejor onda porque tal vez es decir bueno no quieren asustar y dan nada más que cuatro Cuatro, fo cuatro cosas nada más para informar y el que quiere más que investigue. Pero realmente. No, en, realidad, en realidad, por ahí yo te diría que casi lo más importante es saber otras cosas, por lo menos desde el punto de vista médico. ¿Cuántos pacientes fueron al respirador? ¿Cuántos fallecieron? ¿Por COVID o con COVID? Que no es lo mismo. Claro. Claro. supuestamente ya eh, otras porque hay algún par o dos o tres eh, sociedades de infectología o de epidemiología está hablando en general que hay un 98% de infectados 98% de infectados ¿a dónde? Bueno, no, no, no, en el país en la Argentina es un montón ¿eh? Es un montón, no, no, uno no, 28%. no, no, no, no. pará, espera. que lo cursan como algo leve, digamos. Leve o más o menos. como ¿Pero qué queda que... un 2% que no? Ese 2% que no, es un 2% que no. Pero no quiere decir que ese 2% es fallecido. No sé cuántos fallecidos son de ese 2%. Y la mayoría no está yendo a respirador. ¿Es decir, que mueren antes de llegar a un respirador, Miguel? No, no, no, no. No, que ni siquiera van, que ni siquiera se complican. O sea, que mueren por patologías de eh, no COVID, digamos. Bueno, hay, e, esa es una cosa que no se sabe tampoco, que está en duda en general. ¿eh? Si mueren con COVID, por COVID o claro, por... Gente con eh, otra patología que además... Eh, Sí, como es, si le agrega el COVID. Está bien, por, a eso iba. Si uno se muere por, ejemplo, por un paro caro respiratorio o por un paro cardíaco, eh, se muere por el paro cardíaco, amén que tenga o no tenga COVID. Sí. Entonces, bueno, ah, en, la en la estadística, en bueno, la estadística, ¿qué va? Bueno, eh, no lo sé. No sé qué es lo que va. Claro. No es que no, sé. claro, es lo que no, no queda claro Lo que no queda claro, Miguel, eso es lo que, todos, lo que todo también Claro, bueno, vamos, por eso A veces lo que uno hace cuando comunica Vos hablabas de la interferencia <risa> Viste que en, en, es algo importante en la comunicación El tema de la interferencia El ruido, el ruido justamente lo que vos estás pensando <risa> Sí, claro. o sea, es, es así no, no pero es así ¿no? pero es que, es que a mí me cambiaste la gráfica como por ejemplo yo lo, yo digo acá no y como comunicadora me cambiaste me cambias la gráfica yo pienso en los oyentes, yo voy a investigar seguro que me voy a agarrar a la página web y voy a ir a ver para poder transmitir pero más allá de eso los demás no, y se quedan con esta imagen y se quedan con dudas en este momento que la gente se quede con dudas claro. es, eh, me parece que es eso que en este me, momento me parece difícil, que lo, lo más difícil es esto. pero bueno eh, esperemos bueno, se que las dudas si no sabes si eh, vos escuchás yo te digo las cosas que uno escucha de infectólogo de nota que te dicen que eh, la, de la, te hablan de la inseguridad de la vacuna claro Miguel, acaba de llegar un parte de la municipalidad de Pinamar, del de, de departamento de prensa, me pusieron los cuatro fallecidos. Mm. Lo, lo acaban de poner, esto en la, en la gráfica, ¿no? ¿De cuándo? De, del día de hoy, el parte, te paso el parte del día de hoy para a, que a para que se entienda. Para que me aclare, pues. Claro, ahora es como que, vamos a dar, igual sigue con más información, vamos a a ver, a ver lo que dicen. Por eso te digo, ayer eran cuatro casos positivos, hoy son cinco casos positivos. Sí, es decir, estamos teniendo un promedio entre cuatro todos los días. Por día, claro. Cuatro casos positivos por día. Es alto. Es, es alto para una ciudad como, como nosotros. El 1% de sumando, la población es está siendo eh, afectada todos los días. El 1%, si sumás el 1%, de todos los días de... te está dando el, el 20% en 20 días. Más sí, o menos. ¿no? En el país es el 1,8, una cosa así. Y acá está haciendo lo mismo. Casos activos, 73 casos activos. Altas diarias del día de hoy, 7 personas dadas de alta. Casos en estudio, 26. Personas fallecidas, 4 personas fallecidas. Se, re, eh, se recibieron 12 resultados, 5 fueron positivos, 7 fueron negativos. Personas aislada por contacto estrecho, 280. Ahora, no me dicen cuánto es el total de las personas contagiadas en nuestra ciudad. Bien, eso... pero es importante, pero aclaremos que esta información que te pasaron ahora es recontra completa. falta esta no, parte que voy a decir pero es ya una cosa que no me queda completa que no claro queda no clara. queda completa no qué es lo que no me queda claro los fallecidos son de hoy o en total no creo que son personas fallecidas dice no aclara no igualmente está mal porque acá murió un hombre de covid que fue el primero que murió tres mujeres Hace poquito, mayores o sea, de cuatro. edad. O sea, ahí son cuatro. Y, y Héctor, cinco. Porque ah, en total llevamos cinco personas fallecidas. ¿Por qué se no son nos de hoy? No, son en general. General, sí. Ah. Está mal dado el... O porque ahí estamos en lo que hablábamos. El hombre que falleció, el primer hombre que falleció, dicen que le habían dado de alta y después murió de un paro cardíaco, ¿te acordás? Claro, por eso te digo, hay que saber. Hoy pues yo le preguntaba a Miguel, eh, al, al margen que tenga o no tenga Covid, si vos te morís de un, de un paro cardíaco, eh, ¿qué va en la estadística? ¿Qué pone en la estadística? Eh? Si es que la, para saber. el hospital, sí, evidentemente porque no, no. Porque no, eh, una cosa es lo que ponen, habría que ver lo que ponen en la certificado. Para ¿sí? por qué me sacan el total, eso es lo único. ¿Por qué sacan? Y sacan el total de los infectados. No lo ponen, digamos. No, no lo, lo ponen. Ponen, claro. no ponen, lo casos, ponen casos activos y difíciles. no los que se contagian por día, porque esto es importante. Los que se contagian por día, que ya en este caso en el día de hoy vamos a cinco, la gente empieza a cuidarse de nuevo porque está cansada está relajada porque ya no aguanta más esta cuarentena ente, entera de tan, eterna, perdón ya no aguanta más la gente entonces, ¿qué es lo que hace? se relaja, en cambio si vos le decís hay cinco infectados por día cuatro infectados por día va tomando conciencia que no se puede relajar tanto, porque no. en tu ciudad está tan chiquita como somos está viendo el 1% cómo, de cómo, la cómo, población contagiada diciendo el ¿Cómo se relajan? Claro. ¿en, en, ¿En qué se relaciona? Y yo veo que quizás no usan el barbijo se claro, relajan en eso se, se, se encuentran con gente o usan el barbijo mal puesto o no se lavan las manos no se pasan en la ropa como cuando llegan de la calle como era el principio esto pero hay no, un hartazgo no. es no, real No, pero vos sabés que es un tema de hábito eh, eh, lo hacías con el H1N1, 1 acordarse Sí. Y te decía, bueno, 2 menos, tiene otras características, pero a lo que se tiene que llegar, más que... porque a mí no me gusta el lápiz, pero a lo que se tiene que llegar, es tampoco el, el, el, el, el toma de conciencia, porque es una frase. No, no, pero ¿sabés qué, Miguel? Si vos lo tenés que hacer, es, bueno, eh, hacer una... Eh, una vida eh, eh, habitual y eh, con los cuidados. Hacer hincapié en los cuidados que tienen en casi todo el mundo, salvo en temporada en algunos lugares como Italia, que eh, abrieron todas las discotecas y bueno, hace bárbaro. Eh, eh, y en algunos lugares en España también que no usaban más. Eh, que reían del, del uso del barbijo en la playa, bueno, también otros desastres, tuvieron que cerrar varias playas. Entonces, el, el, el, el relajarse eh, no debería ser el, el dejar de usar el barbijo, el dejar de lavarse, el distanciamiento, esas cosas, y de quiénes. Y la ventilación, eso tiene que seguir. Sí, claro, claro, pero sí, seguir. Yo, esto lo, que, lo entendemos, Miguel, nosotros. Pero, y no Pero pensamos, yo entiendo bueno. también a la gente. Por eso digo, una es importantísima la comunicación. El decir, el decir mira tenemos doscientos y pico de casos ya, acá en nuestra ciudad, de la pandemia. Tomemos conciencia. Claro, hay cinco contagiados no. por día, por día, no que me contás que hay 75 activos ¿cómo va creciendo? porque entonces digo, bueno, 75 le dan de alta, me baja entre 80, 60, me va bajando esto, ¿no? entonces, esto, esta información que para mí me parece como fundamental para que la gente siga cuidándose pues yo lo puedo decir vos lo podés decir, Emiliano lo dice lo vivimos diciendo todas las toda la tardes acá en Salud Medial pero también entendemos a la gente que, bueno, me contagio, ya está, pero esto pasó, hay una pérdida de gente querida, gente joven, sí, claro. Héctor de Iaza, un, un ser muy querido, que lo conocemos todos, porque esto es lo que nos pasa en las ciudades grandes, el que se enferma es conocido. Sí, sí perdón, en la es chica sí, sí, el sí, que claro. se enferma es conocido el que muere es, con, es nuestro amigo nuestro Cari, vecino eh, yo me acuerdo cuando nosotros vinimos a Pinamar fue el que vino y nos, nos, nos eh, aconsejó y nos sugirió lo de la alarma cuando en mi casa lo mismo cuando reaccionamos la oficina acá igual una persona muy clara en sus conceptos muy buena persona una persona que vos podías hablar de cualquier tema una persona hechiderecha. y derecha entonces, nadie, ninguno, estamos exentos. Ninguno estamos exentos. Entonces tenemos que dejarnos de, eh, de... A mí no me va a pasar. Total, yo soy joven, no me va a pasar. Y no es así. Nadie está exento de que se contagió no, el la la, COVID. Las últimas, las últimas estadísticas son de gente joven. ¿eh? ¿Sí? Llega a 40 años promedio. Sí. Bueno, yo no, escuché no, el otro no, día en la calle, iba caminando, una porque pareja no, hablando no, diciendo el, Sí, pero aparte el Es el es escuchar que te dicen Ah, le pasa a los viejos nada más No, es, este es el error Nos puede pasar a cualquiera Tenga eh, eh, 20, 40 O 100 Tal cual. Tratemos de todos Ahora veía hoy un artículo de la OMS Que decía que el transporte Del virus son los chicos de entre 20 y 40 años el transporte, el transporte claro ¿Sí? Sí, los, los más chiquitos son los que no la sufren y la, Algunos la sufren Pero este, pero también, por otro lado, se habla mm. De la famosa, no voy a decir el rebaño Pero el famoso, el tanto cuidarse Y que no puede generar defensa mm. Claro Ese es otro, otro tema, a que... Eh, Claro, ¿no? crear defensas es sumamente importante. y el problema de la vacuna, que no, no fijarse tanto en el tema de la vacuna, que eh, como se habló ¿viste, de la vacuna rusa, no, no, sí. no, no estoy esperando eso, porque lo eh, no que ocurre que eh, saltan fases. Claro. Están saltando fases de. ¿Cómo es? Estudia. Eh, de, experimenta de experimentación. Primero, este, ¿qué parte del virus, del ADN, el RDN, la célula, y este, de, si fue experimentado en animales, qué consecuencias tuvo? Habitualmente eh, se van. ¿no? Este, okay. hay que tener mucho cuidado con el, con el tema de esto. Claro, pero aparte, yo te pregunto algo, Miguel, y la última pregunta. Eh, esto es como, yo la, otro, la otra vez daba el ejemplo del remedio de la hipertensión, ¿no? que según el laboratorio hay gente que le da tos el remedio de la hipertensión esto ¿Eh? seguramente sin eh, prueba y ensayo o sea, prueba y error, prueba y error seguramente ¿Sí? va a traer algún tipo de, de, de problema de salud bueno, y eso es lo que no se sabe vos fijate que eh, algunos bueno uno por ahí se pone a escuchar, ¿no? Este sí. gente, no, no, estamos hablando de sitios seguros y de. de, de, de no, sí. algunos se ocurren salir, porque yo puedo salir, a agarrar cuatro, cuatro personas, les pongo guardapolvo blanco y me pongo a hablar. Digo, claro. no Una como el dios, como el. Sí, sí. El, sí. el, el, el, el, el, el cloro. El, el cloro. El eh, que, sí, que se murió el nenito, ¿viste? Bueno, por ejemplo. Este, yo puedo agarrar y decir cualquier cosa pero hay cosas que son científicamente eh, habituales el tema fijate lo, si lo comparas con el SIDA ¿cuánto hace que se tras la vacuna del SIDA? Sí, claro ni sí. te quiero hablar de. por otro lado también tenemos la de la vacuna la de la gripe la gripe A uno sí. que es la que nos aplicamos ahora sí. que fue más fue se pudo hacer pero no es tan sencillo este, este, no, no. este asunto todos los científicos es más complicado que lo es más complicado y sobre todo complicado cuando no se trata con, este, con no se sé, eh, siguen las la fase. Cual Así bueno, no. son, son cosas que este, que hasta ahora lo único, que estamos en esto, lo que se habla todos los días, aunque se diga todos los días, hasta el cansancio, el tema de, de la, este, la, del distanciamiento, del barbijo, el eh, nariz, porque mucho, vemos que mucha gente anda con el té, con la nariz este, eh, fuera del barbijo, eh, la higiene de, de las manos, no tocarse la cara bueno, son, eh, lo, lo que siempre hacerlo claro. como un hábito como hábito sería un hábito saludable acostumbrarse hacerlo como un hábito porque no hay otra forma de este, hasta ahora sí si si lo que sí se podría decir para no echar tanta pálida sí si hay medicamentos y se ha progresado yo insisto en esto yo sigo insistiendo en esto, en los tratamientos. Es más, ya muchos se tratan en la casa. No, no tienen que ir a, no tienen que internarse. Y yo creo que en este caso es lo mejor, lo de la casa. Sí, Pero, sí, mientras sí. no tenga complicaciones. Sí, mientras que tenga un lugar donde pueda estar aislado dentro de su casa, bien, es lo ideal. Es que, es que se controla la, la temperatura. Y hay muchos casos que no tengan fiebre. Tal cual. Bueno, Miguel, seguimos eh, mañana hablando en el consultorio. Te mando un abrazo grande. Bueno, que la pasen. Chao, Miguel, gracias. Salud por allá. Tal <risa> cual. Chao, chao. Así, así pasó el doctor Miguel Ángel Coloma por la tarde del Magazine. Bueno, Emi, ¿vos querías mandar un saludo especial? Sí, bueno. Este, quiero mandar un saludo a la familia de Reni. Eh, la verdad que Reni nos, nos dejó. El domingo a la noche, falleció en la ciudad de Mar del Plata. Eh, así que, desde nuestro lado, del lado de Emergencia Pinamar, te tengo que decir que Reni era la madrina de, de la empresa. Así que Emergencia Pinamar, de Villaje, está de luto, eh, acompañando el sentimiento a la familia. Eh, sinceramente, es una persona que la queremos. No una persona de bien que fue Rotaria, como soy yo, como somos todos los que pertenecemos al Club Rotario de Pinamar la verdad que es una pérdida muy importante porque hizo mucho por la comunidad en silencio como hacen los grandes, en silencio, si, siempre eh, eh, no esperando recibir nada, siempre dando, una persona muy generosa de hecho, ya tenía unos cuantos perritos en su casa, así que si se cuenta que una persona que los animales la quieren, tiene que ser buena persona. Así que, nada, le, le mandamos un saludo a la familia, a Andrés, a la hermana de Andrés, a toda a la esposa de Andrés, bueno, a todos. Y bueno, este, nada, un, un beso grande y que esté arriba con Dios y que nos, nos ayude a, a que salga todo bien en esta pandemia, ¿no? Seguro. Bueno, Emi, un abrazo grande entonces a no, toda no, la man, familia. Nos sí, vemos. Bien. Chao, chao. Enferno. Enferno